Cherán Michoacán es una comunidad indígena purépecha En 2011 nos levantamos en armas en contra del gobierno corrupto y el crimen organizado para defender nuestro territorio como resultado, expulsamos los partidos políticos y policías de nuestra comunidad. Hoy retomamos una forma de gobierno autónomo y tradicional. Aquí ningún político es bienvenido. Un saludo para Donald Don el... Trump. Don Trumpo, que no sea tan gacho así como quiere sacar a toda nuestra gente después de que toda su juventud ya la dejan y nos quiere ya mandar todos exprimidos acá para México no vamos a querer ni vamos a tratar a ver cómo le hacemos para que para que sigan allá o sea, para que sigan allá ahora su gente huevona nuestra gente de México nos la ve fácil pagándole poquito ahora sí si, que no se ponga con México ¿no? que lo armaramos le tapamos la boca lo dejamos boca abajo para que no haga nada. No hagas ese muro para que nosotros podamos pasar a trabajar y, y aquí ser más ricos en esta, en este, en Cherán, pues. Y vamos ser ser más rico ¿no? aquí y darle, que nadie sufra pues, de comer, así cuando no hay para los gastos de la luz, así, del agua o de así que llega. Pero, y nos... Y tú como construiste el muro No está bien, no está bien que lo construyas Porque pues, este, fue muy mal que votaron por ti No, hacer ese sí, muro Porque toda, mucha gente quiere ir pues, a, a pasar para el norte y, Para que traigan Y lo dijo pues, así Porque también aquí sufre mucho La gente de, de, de dinero Y todo por tu culpa Donald Trump fue por tu culpa Hola, saludos desde acá De la comunidad indígena de Chirán, Michoacán, México, y saludos para, bueno, es, no me gustaría mencionar el nombre por salud bucal, dice, ¿no? Pero recordarle a aquel, a, al trompa de dona, le decimos nosotros, que, que no se olvida de que todo es un títere nada más, po, o sea, porque no, no es el más chingón, como dice, ¿no? Es un títere que se acuerda que también lo están manejando, o sea que la, también le están jalando los hilitos y saludos de acá de Cherán para todos los paisanos que radican allá, pónganse pilas por favor, ahí estamos pues no está bien, así cualquier gente le puede dar unos y ya hasta ahí así como no tanta gente mala, ¿verdad? yo ese pues eso pienso que pues con él están pensando malas cosas porque tanta gente que dice pues no está bien eso lo que están haciendo un saludo para Donald Trump. Pues que no la chingue, pues que no ponga el muro. Hola, Donald Trump. Pues mira, aquí nomás, pues mandando unos saludos, ¿no? Pues aquí nomás, este, pues haciéndote ver que, pues que lo que vas a hacer, pues no te va a resultar porque nosotros los mexicanos, pues, somos más, más que cualquier raza, se pudiera decir, ¿no? Lo que queremos hacer, pues, pues lo vamos a hacer. Y así como quieres sacar a los mexicanos de Estados Unidos, pues no se va a lograr. Porque, por ejemplo, en el campo, todos los gringos son unos huevones que no, se, no quieren ni ensuciarse las manos, puran fábricas y así, ¿no? Y por los mexicanos le damos duro. eso Ocupas ponerte a pensar en eso y decir, no, pues, ¿quién va a trabajar en el campo? Nomás te quería decir eso, pues, que, que aunque los quiera sacar, no vamos a poder, a ver cómo lo hacemos, pero tenemos que estar en los United. Permítanme enviarles eh, un saludo pues, no muy afectuoso ni caluroso al presidente de los capitalistas. Ese señor que piensa que, que solamente se vive por dinero. Y decirles que desde Cherán que aquí se valora más la cultura que las cuestiones monetarias. Nosotros queremos más a nuestro pueblo porque entendemos nuestra raíz nuestras raíces que son producto de la cultura purépecha. Entonces, ese es algo esencial y no importa donde estemos, en el lugar que estemos, puede ser Estados Unidos, España, Italia, Francia, donde sea pero nuestra esencia es la cultura purépecha, nuestras raíces ahí. No importa que fuéramos migrantes, tenemos nuestras raíces. Y yo no sé si ese señor Trump o Trump, como se le llama Trumpudo, este, eh, tenga raíces, raíces culturales. Por eso a veces me atrevo a decir que ni sabe, ni piensa, ni medita lo que dice. Y es una lástima que los estadounidenses Tengan un presidente de esa naturaleza. Bueno, vaya nuestro nuestro saludo desde aquí. Y dicen que cada pueblo tiene la autoridad que merece. Pienso que Estados Unidos no merece tanto tampoco, sino merece más. Hello, Donald Trump. I just wanted to take the time to say a few words. You may be the president of the United States, and you may be deporting people, but I just wanted to take the time to tell you that just because you're deporting people doesn't mean we're not going to survive because the one that's going to need us is you not us because we're the ones who do all the all the work over there white people they don't do shit so you can't you can't deport us just like that you're going to have consequences whether you want it or not so i just wanted to take the time to tell you that and whether you like it or not you're going to be wrong and you're going to suffer some consequences from from cordial aunque ya nos quiere echar cosa pues a todos los, todos los mexicanos también, pero pues, a lo mejor no, no se le va a hacer, ¿verdad? Y luego, pues, el muro, pues, somos sí. unos expertos en hacer túneles, en brincar barras, El muro no nos va a detener a lo mejor, ¿verdad? Que sea consciente, porque, o sea, de los, más que nada, pues, como personas, como seres humanos. Hay que ser consciente en, en ¿cómo la dijera? en valorar, pues, una persona. ¿Verdad? Y de ahí me imagino yo que pues de allí estando uno consciente ya valora todo el trabajo como persona, como familia, como pues todo. De Cherán queremos mandarle un saludo al Donald Trump, el cerote. El, aunque él no nos quiera, vamos a tratar de cruzar por donde sea y, y pues. Nada nos va a detener. Y pues nada nos detiene, nada nos va a detener. Queremos mandarle un saludo al presidente de Estados Unidos que no sea tan racista y que vea las necesidades de toda la gente que está en ese país, de la gente que va a trabajar, que no va a como dicen ellos, que son narcotraficantes, que son terroristas, que son gente que va a hacer mal. Y sí si le pedimos un favor, que vea la gente que va a trabajar, que va a hacer las cosas más difíciles. Se le insiste de que trata de ver bien las cosas por los paisanos que andan por ahí de otros lugares más, porque tienen hijos, tienen hijos y, y así como se escucha de que va a sacar a los padres y los niños con quién se quedan, y es más, pues el trabajo lo hace el mexicano, de otros estados, los güeros, pues ellos no sirven para nada. Que sea consciente también de los mexicanos que van a dar su, su, su esfuerzo allá que por ellos, a lo mejor se se levanta toda la, la economía de Estados Unidos hacia allá. Entonces, esa parte él no lo valora. Donald Trump, this is a message for you from Cheyano, Chocan. Stop being racist. Jeff's got Mexicans like me and the rest of the working over there so hard to become something and you're trying to send them back to Mexico. This is very disrespectful for the rest of the Mexicans. Me, my personal opinion against you, that you a piece of shit. You not you not belong on the person side. What you need to do is work like Mexican so you know how it feels to work like us, to work hard, to make little bit of money that you think that we stealing from you. Nobody. That's Así work that way. So what can say? Fuck you. Realmente yo no yo no entiendo qué le ven a un tipo que tiene los <laughs> pelos de elote. No, en serio, yo no entiendo qué le ven a este tipo. Que está muy guapo, ¿qué? La mera neta, no entiendo qué onda con lo de su candidatura. Si ya es famoso, ¿para qué quiere ser presidente? Tenía un programa de televisión. Saludos, duchero.